Hoy presentamos Músculos demasiada energía, pero tal vez pueda usar eso contra él, cansándolo A ver muchachitos, cien vueltas, pero ya Uy, debe haber comido mucha pena. Ay, Ya no puedo correr más Ánimo, Tony Vamos, hermanito, tú puedes, haz un esfuerzo Voy a extenuarlos a todos, así no podrán luchar contra mí No tienes facultades para ser atleta. ¿Eh? ¿Eh? Es cierto y tienes que estar en muy buena forma para ser detective del tiempo. ¿Por qué tanto escándalo? Hay cosas más importantes que correr, ¿no? Además es aburrido y es suficiente ejercicio, ¿no creen? ¡Conio! Oh. ¡Oh, ¡Yo decido eso! ¡Eh! Hay que trabajar, trabajar, trabajar. La juventud de hoy es tan perezosa que se me sale las lágrimas. ¡Ah! Uh. Yo te... ¡20 vueltas más todos! ¡Sí, maestra José! ¡Eso es! Tome un buen paso! ¡Quiero ver a Boyas! ¡Si el que se retrase tiene que hacer 20 más! Tenías que hacerle enojar. No puedo evitarlo. Me encanta verlo sudar. ¡Oye, Flynn! algo? ¡Tienes que ir a casa! ¡Rápido! ¡Localizaron a otro cronomutante! ¡Uy! ¡Es mi señal para desaparecer! ¿Cómo correr hasta allá! <ríe> <ríe> Lo siento, tengo una emergencia. Oh. ¡Sigan corriendo hasta que regrese! Tengo un espía, así que no me hagan trampa. ¡Ay, oh, no, Van a buscar al cronomutante músculos en la antigua Grecia. Podríamos decir que es el entrenador personal ideal. Puede volver fuerte a una persona solo tocándola. Oh. De coco. Eh, ¿Qué no es aquí donde nacieron los Juegos Olímpicos? Exactamente. Esta es la antigua ciudad de Olimpia. Los griegos hacían festivales religiosos aquí cada año. Así se iniciaron las Olimpiadas. ¿Y los Juegos Olímpicos saben rico? Temo que los Juegos Olímpicos no tienen nada que ver con comida. Es un evento en el que se hacen todo tipo de deportes. Lanzamiento de bala, de... Di <ríe> un hombre. Y vine hacia acá. ¿Ah? Nunca había visto tantos músculos en mi vida. <ríe> Es cierto, es puro músculo. ¿Acaso practica algún deporte? No hay duda yeah. oh, ¡Yo quiero verme como él! <Risas> <Risas> ¡Hola! Hola, ¿de dónde saliste? ¿Del siglo XXV, jugamos una carrera? <Risas> no. ¿No? <Risas> <Risas> ¡Hasta la cima de esa colina! ¿Eh? Yo creía que Sara corría rápido. Miren a esos dos. Ah. ¡Ay, Dios! ¡Qué duro! ¡Estoy fundido! ¡Eres muy rápido! ¡Gracias! ¿Jugamos otra carrera? En un rato voy a competir en las Olimpiadas. ¿Quieres competir conmigo? Hola, soy Daimon. ¡Venga esa mano! ¡Yo soy Flip! Mucho gusto. Vaya, es bastante fuerte para competir. Sí, pareciera que está hecho de puros ladrillos. Hay que hacer mucho ejercicio para tener sus músculos. Parece un ay. Humanos. ¿Qué le pasa? Ay. Oye, ¿qué te sucede? Se ve muy mal. Ay. ¡Ay, esto es muy humillante! ¿Qué es el que es ese chiquito? ¡Músculos! ¿Ah? ¡Ven aquí! ¡Mástro, ¿Eh? ah, mástro! ¿Qué? ¿Necesitas refuerzos? ¿Qué? ¿Necesita refuerzos? ¡El mutante, mutante, músculos músculo se acuerda ¡Perdí mis músculos! ¡Regresa, los quieres? ¡Claro! ¡En un segundo! Ah, ah, ah, ah, ah, ah. Con estos músculos soy invencible. Ningún hombre podrá derrotarme. Eso es ilegal, Damon. Es cierto. Oh, pues qué pena, pero a ustedes no les incumbe. Tengo que vencer a todos mis rivales como sea. ¡Eres un farsante! ¡No! ¡Ya nadie le ha agrado un tramposo! ¡Así que me voy a llevar a músculos conmigo! ¡Chic! ¿Sí? ¡Nani! ¡No vas a llevártelo! ¡Es mío! ¡Y no te lo voy a dar! Ay, qué maravilla. Hicieron el trabajo por nosotros. Atrápenlo, luego solo rezará llevarlo a casa con nosotros. Camilo, te tengo una linda sorpresa. ¿Qué te parece, Papuchín? ¿Te gusta mi musculosito? Háblame de él, reina mía. Bueno, la verdad te va a encantar porque nos dará superpoderes. ¿Imaginas un reino de puros músculos? ¡Combinaríamos al mundo! ¿Ah, sí? ¡Ay, pero claro! ¡Visualízalo por un momento! ¡Sería precioso! <risa> <risa> Nadie sabe que tiene en la cabeza. ¡Étalo ¡Este es normalizando! Así está mejor. Estoy perdido. Músculos era mi única oportunidad de ganar la carrera. Siempre seré un alfeñique. <risa> Solo debes entrenar más. Lo he intentado. No puedo ganarle a nadie. Es difícil para mi ego. ¿Somos tus conejillos de indias? Tú querías ponerte en forma, ¿por qué no hacerlo juntos? En mi época solo había que luchar contra un gorgosaurio para ponerse en forma. ¡Me entrenar! Uno, dos, tres, cuatro. Uno, dos, tres. Permíteme secar tu frente. Temo que el sudor no te sienta bien. Ah, sí, muchas gracias. ¿Eh? Ay, no, ¿Eh? ¿Qué no. ¡Hola! ¡Qué gusto verte, Bindi! Oh. ¡A tu no va a servirte de nada! ¿Qué? ¡Hola, Merlock! ¿Entrenarías para los Juegos Olímpicos? ¡Ya! Hey. Yeah. No, creo que prefiero observar, si no les molesta. No quiero desanimarlos, chicos. La verdad, soy muy bueno corriendo y podrían acomplejarse, ¿saben? Ay, qué pena. Me hubiera gustado mucho. Quería que corrieras conmigo. ¿Ah, ¿en serio, Sara? Bueno, ¡Ah! si te hace sentir mejor, lo haré con gusto. ¡Vamos, Merlock! Aguanta. Mi atuendo jamás volverá a ser el mismo. No debía haber sudado. Merlock, ¡Oh, despierta, Merlock, háblame. Tú oh, y yo vamos oh, a Sarah. descansar tranquilamente bajo Sarah. la sombra de Ceballón de su Sarah. árbol. Oh, oh, oh. es demasiado para mí. Estoy oh. cansado. Oye, ¿qué te pasa, Damon? Esto es muy difícil, por favor, Musculos. Ayúdame un poco. Nadie lo va a saber. Vas a tener que hacerlo tú solo. Piensa fuerte. ¿Eh? ¡Daymond ¡Daymond espera! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Fuerza! Solo veanlo. Dimon va como bala. ¡Qué velocidad! ¡Ay, ¡Ah! ¡Ay! Vamos, ¡Nos esperamos con ansia! ¡Eso es, Músculos! ¡Tú puedes vencer a esos guiñados. ¡Qué final! ¡Ahora eres mío! ¡Me encargaré de que sigas en mi poder! ¡Serás malito! ¡Ahora que estás bajo mi control, los retiraremos, chicos! ¡Se lo lleva! ¡No llevarás a Músculos a ningún lado! Es Petra! Dale a Flynn! ¡Petra, musculízalo! Sí. ¡Ah! ¿Tenemos problemas? ¿Ah? ¿Qué me pasa? ¡Sí! ¡Sí! ¡Sí! ¡Sí! ¡Sí! ¡Sí! ¡Sí! ¡Sí! ¡Sí! ¡Sí! ¡Sí! ¡ ¡Mazr! ¡Aquí estoy, Sara! ¡Lanza! ¡Capa mágica! Estarás bien cuando truene los dedos. ¡Eso espero! ¡Uno, dos, tres! ¡Ya! Dios! Hay que llamar a la policía de modas. ¿Ay? ¿Qué? es ¿Dónde se metió músculos? ¡Aquí! ¡Se va a estrellado! ¡No te preocupes! no, no! Ya te tengo! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay! ¡Qué hacerlo, <t Joey> que vergüenza! Ese traje. ¡Magnífico! ¡Es ridículo! ¡Parece conejo súper desarrollado! ¡No! ¡Es totalmente perfecto! ¡Es mi musa! Ay, ¡Está molesta! ¡Es cierto! Getalon, ¿puedes hacer algo para componer esto? ¡Lo intentaré! ¿Eh? ¡No quiero pasar por eso otra vez! ¡No! ¡Déjenlo! ¡Olvídenlo! Y no les va a gustar Músculos, Petra, putrifícalos ¡Vamos! ¡Músculos, convenciona! ¡Músculos con! ¡Ay! Ay. Ay. Ay. Ay. Ay. Oye, te estás portando como un toque A la nariz no es justo! ¿Alguien quiere sushi? ¿Sí, vamos a poner a Flynn en un plato con arroz y camarones Vamos a ver, ¡ataca al conejote tondo! ¡Músculos con...! Bye. Bye. Bye. Sí, ¡Sí, lo hizo caer! Ay. Ay, ¡Lanza la piedra bomba y mándala a comer pastito verde a Marte! Mm. Oh. Pues, ¿sí ma ¡Vamos, Sara, a la, la caja de bateo! ¡Por el poder del vaso. ¡Ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay. Ah, perdón, no quería lastimarte Tranquilízate, no seas agresivo. Tú ¡No puedes, corcholis, es fuerte. Esa pose es perfecta. Seguí Tengo un gusto magnífico para elegir la ropa. Uh -huh. oh! Débil. No, ella es muy fuerte, mucho más que él, eso parece. Leo. ¿Qué? No quería lastimarlo. Espera, voy a quitarte esto. Gracias, eres mi nueva ídola, Sara. ¿Eh? No me gusta perder. Bueno, una carrera, vamos. Yo quiero entrar. Espera. <risa> No creo que podamos alcanzarlo, ¿sí? ¡No lo sé! <risa> <risa> <risa> ¡Vamos a apostar! Puro al último en llegar al Partenón. ¡Sí! <risa> <risa> <risa> <risa> ¡No puedes! perder. <risa> ¡Oigan! ¡Espérenos! Hoy sí que estoy trabajando el físico. ¡Odio! ¡Correr! Si se agotan será más fácil para nosotros. ¡Ay! ¡Qué los ¡Qué horror! ¡Qué horror! enterrado ¡Sale lanzador de bala! ¡Marca un red spot, amigo! ¡Máserá! ¡Cada esa de chorlito tenías que darle a Flint! ¡No sé por qué los aguanto! ¡Lanzador de disco a la cancha! ¡Este sí nos dará la medalla! ¡Ah! <risa> ¡Vamos! Uh, ¿Eh? Yo? Uh, Steven, ¡Yo lo salvo! Lamento desilusionarte, pero algunos ganamos y otros pierden. La victoria es todo, ¿eh? ¿Qué estoy diciendo? Lo único que me importa es ganar. Soy igual que ella. Uh, ¡Aperante! ¡Post, uh, baché! ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh! <risa> Saca al próximo atleta, quiero verlo bailar Turro para Petrus y sus martillos voladores <risa> ¡Allá! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay! ¿Estás bien? Tranquilo, te vas a recuperar, no te esfuerces ¡Ah! <risa> Oye, no trates de parecerte a Hércules, tu salud es lo más importante, no te obsesiones con la victoria. Tengo que terminar la carrera. Qué obstinado. ¡Ya! Bueno, ahora llamemos a toda la pandilla. ¡Me una... ¡Tú ya me cansaste! Oh, ¡No! ¡Ay, no! ¡Ay, ¡No! ¡Ay, no! Me avergüenzo de mí mismo. Aún no. ¿Eh? No. Los dos ganaremos juntos. Me encantaría, Damon. Sabes, si entreno duro todos los días, puedo progresar rápido y competir en honor de nuestra amistad. ¡Ay! ¡Yo estoy totalmente agotado! Ojalá no sea tanto. Tenemos que volver a casa. Fuiste casi tan ruda como una mujer cavernícola. Sara, ¿y vas ahí vestida así a la escuela? ¿Ah? No. La fuerza de Sara fue encantadora y sorprendente. Pero la prefiero dulce y tierna. ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¿Qué lo que te pasó? ¿Estás bien? Ah, muy bien. Solo se me doblan las piernas. Solo voy a descansar un poco, como dos siglos o tres. Ah, estoy como una galleta mojada. Cansado, No sé por qué ya no quiero correr más. A mí me gusta y me alegra haber vuelto a mi talla. ¿Eh? ¡Ay! ¡Eso es Tony Zara Flynn, ¿quieren explicarme dónde han estado jovencitos? Los castigaré por su indisciplina. 500 vueltas a la pista. no se desanimarían vamos y a terminar pizza ¡Yuhuu!